PowerMe es una plataforma en la nube para diseñar y gestionar el plan de mantenimiento predictivo de activos físicos usado tanto por departamentos de mantenimiento como por empresas de servicio. En este vídeo le voy a mostrar cómo hacer el inventario de activos de su planta, hacer análisis de criticidad de sus activos, hacer análisis de modo de fallos, unificar todas sus técnicas predictivas, gestionar su mantenimiento predictivo online calcular los ahorros por mantenimiento predictivo, obtener estadísticas de fallos y hacer análisis de causa raíz. El inventario de activos se puede hacer directamente sobre PowerMe o bien importando un inventario que ya se tenga. El análisis de criticidad de cada activo se hace con nuestra matriz de criticidad integrada. Para cada activo puede hacer un análisis de modo de fallos así como seleccionar las técnicas predictivas con las que va a detectarlos. Igualmente, puede agregar la periodicidad de la inspección. Y ya tiene su plan de mantenimiento predictivo. Una vez hecho el plan, los analistas podrán hacer los informes y evaluar los posibles fallos de cada activo. Los informes pueden ser cortos para rutas de medición o detallados para análisis a profundidad. Al hacer el informe, se puede crear la orden de trabajo de mantenimiento automáticamente. El informe se registra en PowerMe proveyendo datos para análisis estadístico, así como para visualizarse y descargarse en PDF. Los PDFs pueden ser para uno o varios informes y llevan el diseño corporativo de su empresa. Todos los informes se guardan en un solo lugar y con el mismo formato independientemente de la técnica utilizada y de la marca del equipo. Posteriormente podrá gestionar los informes para supervisar los diagnósticos y hacer informes consolidados. Las empresas de servicio podrán crear usuarios de PowerMe para sus clientes para que puedan acceder a sus informes, estadísticas y ahorros directamente en la plataforma. Las órdenes de trabajo que se han generado automáticamente se pueden exportar al software de mantenimiento. PowerMe tiene una API que le permite enviar y recibir datos. Con PowerMe podrá calcular los ahorros generados por su mantenimiento predictivo. Cada vez que se ha corregido un fallo a tiempo, vamos a calcular el dinero que se ha ahorrado. Después de una correcta implementación del mantenimiento predictivo, podremos ver estadísticas de fallos y analizar indicadores de condición de activos. Y finalmente, para esos fallos recurrentes o de mayor gravedad, puede hacer análisis de causa raíz de forma inmediata y fácil. Podrá hacer los análisis y registros necesarios para llegar a la causa y su solución, escalando así a mantenimiento proactivo. Es así como PowerMe permite integrar el mantenimiento predictivo en los procesos de su planta utilizando herramientas de industria 4.0. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.